En cuanto a los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta de cada uno de estos documentos, es que la evaluación psicopedagógica va a ser el documento que vamos a utilizar y que va a ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija a acceder a todos los ajustes razonables a los que tiene derecho en aquel colegio en el que hayamos escogido, con lo cual es muy importante tener una copia de este documento y muy importante también eh, haberlo autorizado. Una cosa eh, también que tiene bastante importancia es saber cuándo nos van a pedir este documento. Normalmente nos lo van a pedir en el cambio de etapa, que es cuando, o, o, o cuando les escolarizamos por primera vez, o cuando pasa de infantil a primaria, o cuando pasa de primaria a secundaria. Muy importante eh, asesorarnos bien y tener claro que van a utilizar este documento para determinar recursos educativos y no para hacer una derivación forzosa. En cuanto al dictamen de escolarización, eh, tenemos que saber que solo, solo va a entrar en juego este documento cuando estemos cambiando de colegio. También hay que saber que las únicas personas que tienen capacidad para solicitar plaza escolar, ya sea de por primera vez o para cambiar de colegio son los padres o eh, los tutores legales. Por lo tanto, si nosotros no estamos iniciando este procedimiento, no tendría por qué existir este documento de dictamen de escolarización. En el caso de que exista y eh, creamos que no corresponde o que no estamos en el procedimiento autorizado para que eh, aparezca este dictamen, siempre se puede pedir la revisión o la nulidad o la nulidad de pleno derecho. Muy importante estar bien asesorado porque las familias no siempre tenemos los conocimientos y sabemos exactamente lo que está pasando así que siempre que se pueda y llegamos a este punto pues es importante eh, contar con asesoramiento sobre estos temas para que nos puedan nos puedan ir orientando y por último la resolución de escolarización siempre eh, va a venir en los casos en los que la administración y la familia no están conformes con el colegio elegido y eh, tiene carácter ejecutivo esto quiere decir que va a prevalecer eh, la decisión de la administración sobre la familia Así que eh, lo primero que hay que hacer es eh, recurrirlo en un plazo máximo de 10 días por eh, la vía de derechos fundamentales y pedir medidas cautelares. La medida cautelar natural es solicitar que el niño, mientras eh, se lleva al final del juicio y hay una sentencia judicial, se mantenga en el colegio que está. Thank uh... you.